¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente Yo soy Nicole para los que aún no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video que va a ser muy cortito En un video anterior les conté todo sobre el tour y lo que hicimos en Arequipa Y este video va a ser para contarles y mostrarles un poco de las fotos que pudimos hacer en los tours Antes de viajar averiguamos primero obviamente a dónde íbamos a ir Y con esto vimos cómo era el lugar Por ejemplo, el monasterio de Santa Catalina tiene colores rojos, tiene el azul, tiene Amarillo y tiene blanco. Entonces armamos looks y combinaciones de ropa que vayan con esos tres, cuatro colores y pudimos conseguir felizmente algo chévere para hacer fotos nos fuimos bastantes equipados, nos fuimos primero con iPhone 7 Plus iPhone 7, la Canon G7 X Mark II que es con la que estoy grabando ahorita y una cámara polar y bueno para hacer eh, fotos ahí de verdad era un poco complicado porque había mucha gente que quería ver y leer las cosas que, que habían en la pared y de fondo también había mucha gente entonces teníamos que esperar un poquito para sacar la foto perfecta pero creo que lo pudimos conseguir bastante bien y salieron muy chéveres y obviamente todos los créditos va para Trevor así que síganlo ahorita les voy a dejar acá su visor hicimos las fotos únicamente con las paredes o con los fondos que se prestaban y no en los cuartos en donde dormían las monjas o en donde hacían su vida en, en realidad. El segundo día que hicimos el tour del Cañón del Colca, paramos en una vía que era circular para ver un poco del valle. Entonces se me ocurrió pararme en medio de la carretera, que felizmente no había ningún camión. Y bueno, también les quiero dejar un par de fotitos del paisaje porque a Trevor le encanta tomar fotos de paisaje. Aprovechó el momento y sacó fotos como si no me diera cuenta. El tercer día, que como ya dije en el video anterior, fue nuestro favorito. Aprovechamos y tomamos fotos en el hotel, porque el hotel es bellísimo y se presta muchísimo para fotos. Y en el fondo se podía ver el volcán Misty y es muy mágico. Y bueno, el tercer día sabíamos que íbamos a ir a las canteras de Ñazhuayco y la quebrada de Culebrillas. Que estos tienen colores blancos y colores medios beige, medios cremas. Entonces dijimos, ¿qué va con eso? En verdad, cualquier color, pero como ya no queríamos repetir color ni rojo ni ni beige ni nada, se me ocurrió ir de celeste y celeste es mi color favorito, entonces creo que iba a quedar lindo con el cielo porque estaba muy muy despejado felizmente y finalmente llegamos a la quebrada en donde estuvimos solos Trevor y yo solos y aprovechamos y bueno Trevor llevó su bandera chilena y se tomó unas fotos muy pajas bueno yo le tomé fotos muy pajas nos tomamos el tiempo de pensar qué tipo de fotos íbamos a hacer porque como no había nadie no teníamos apuro de absolutamente nada y eso es lo bueno de que todavía no sea tan famoso Así que puedes ir con tu grupo de amigos, amigas Otra cosa que les recomiendo es llevar ropa fuera de lo común Por ejemplo, Trevor llevó su abrigo Y en ese momento obviamente hacía mucho calor Pero dijimos, wow, de verdad se va a ver increíble una foto con abrigo Y de verdad que sí, hubo una gran diferencia Como si te pusieras un jean y una casaca a un abrigo negro como les dije al comienzo del video, este va a ser muy cortito porque quería enseñarles un poco de lo que habíamos logrado, ya que no hicimos un blog respectivamente, así que espero que les haya gustado la foto, ya saben, síganme en mis redes sociales y a Trevor porque toma fotos muy chéveres así que gracias baby por tomar mis fotos tan bonitas si les gustó mucho las fotos, les recomiendo ver mi video anterior porque ahí les cuento absolutamente todos los tours y los lugares que visitamos para que sepan más detalles de estos lugares y puedan visitar cuando quieran, con quienes quieran. Y bueno, como ya llegamos al final del video, solo me queda despedirme con un beso muy grande a todos ustedes, así que nos vemos en un próximo video. Chao, chicos.